Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo de Pascua, la alegría que hemos vivido este fin de semana de la resurrección inunde todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Eh, hemos vivido el fin de semana pasado la, la Pascua, la resurrección de nuestro Señor, Pascua que celebramos cada domingo. Bueno, mis queridos hermanos, también, mientras van llegando los, los demás amigos y hermanos que se conectan a este ejercicio de lección divina, Estamos durante estos días viviendo la octava de Pascua. La octava es un ejercicio litúrgico, un ejercicio que hacemos prolongando el domingo, toda la semana hasta el próximo domingo, como un solo, como un solo día litúrgico. Eh, hemos conservado la gloria, la solemnidad, la hemos conservado durante todos estos días, y la vamos a conservar. Es el gozo del domingo, queridos hermanos, la alegría de, de la resurrección que se ha extendido a lo largo de estos días. Y eso también lo vivimos en Navidad, también vivimos la octava de Navidad. Bueno, mis queridos hermanos, este domingo que viene también, segundo domingo del tiempo de Pascua, también es conocido como el domingo de la misericordia. Lo instituyó el Papa San Juan Pablo II, ya casi concluyendo su ministerio pontificio, instituyó el domingo de la misericordia y desde el viernes santo inició la novena inició este itinerario preparándonos para celebrar con alegría este domingo la misericordia de Dios bueno mis queridos hermanos vamos a ponernos en la presencia de Dios este domingo vamos a meditar San Juan capítulo 20 versículos 19 al 31 continuación del evangelio del domingo que meditamos el domingo anterior pongámonos en la presencia de Dios que sea Jesús, su Espíritu, quien guíe y quien oriente este ratico de oración que vamos a hacer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clamemos al Espíritu de Dios que sea el que guíe nuestro encuentro. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar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 Respondemos la pregunta, ¿qué dice el texto? Vamos ahora a pedirle a un hermano que nos regale la proclamación del texto bíblico. Escuchemos muy atentos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerrados por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz es con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, «La paz esté con ustedes». Como el Padre me envió, yo también los envío. Dicho esto, sopló y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes se los retengan, serán retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él le contestó, si no veo sus, en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en el costado, no creeré. Ocho días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, de, en medio estando las puertas cerradas y dijo, la paz con ustedes. Luego dice Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, ¿por qué has visto? Has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Bueno, muchas gracias a nuestro hermano que nos ha regalado la lectura de este texto bíblico. Vamos a hacer una segunda lectura, siguiendo nuestro texto bíblico, coja su Biblia, siga por favor su, la lectura en su Biblia. Aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esa se presentó en medio de ellos Jesús y les dijo, la paz esté con ustedes. Y los discípulos... Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús de nuevo dijo: La paz esté con ustedes. Y añadió: Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, se les perdonarán. Y a quienes se los retengan, se les retendrá. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban en mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús se apareció. Entonces le dijeron los discípulos: Hemos visto al Señor. Tomás dijo, «Si yo no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y no meto mi dedo en ellas, en su costado no voy a creer». A los ocho días se encontraban reunidos los, en casa todos los discípulos con Jesús y también estaba Tomás. Jesús se presentó en medio y les dijo, «La paz esté con ustedes», dijo, dijo Tomás. Dijo, le dijo a Tomás, «Acerca tu dedo y comprueba mis manos, acerca tu mano». Y métela en mi costado, no seas incrédulo, hazte creyente. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, has creído porque me han visto dichosos los que creen sin haber visto. Jesús hizo en, su pre en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan en Él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues está en la, lo que dice el texto. Podemos ver como tres momentos. Un primer momento, la primera manifestación, el primer día de la semana. Jesús se manifiesta a sus discípulos, no está Tomás. Les muestra sus manos, sus heridas y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Y les da la facultad, la potestad de perdonar. Ese es el primer momento el segundo momento es a los ocho días a los ocho días está Tomás y Jesús se manifiesta y le dice venga para acá Tomás, mire mis manos mire mi costado, soy yo y es ahí cuando Tomás hace este acto de fe Señor mío y Dios mío y Jesús le reclama, has creído porque me has visto dichosos los que creen sin haber visto dichosos los que creen sin haber visto y el tercer momento es la finalidad del Evangelio, Jesús hizo muchos más signos, estos se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el, el Hijo de Dios el Mesías, y para que creyendo tengan vida eterna bueno, vamos voy a invitarlos para que pensemos la frase que, que marca nuestro caminar que más resuene en nuestro oído cuál es la frase, si quiere escribirla en el chat pues ojalá pueda escribirla ¿Cuál es la frase que le, le marca? Bueno. Para mí, la frase... Señor mío y Dios mío tal vez como Tomás parezco crédulo a veces pero el Señor se, se me da a conocer se me manifiesta y como Tomás también digo hoy Señor mío y Dios mío ¿cuál es la frase que le impacta? sin comentarios, solo la frase para que creyendo tengan en él vida eterna vamos al segundo escalón al segundo paso de esta escalera espiritual la meditación respondemos en este momento la pregunta ¿qué me dice Dios a mí? ¿qué le dice Dios? hoy el Señor me dice como a Tomás deja de ser incrédulo deja de ser incrédulo ¿cuántas bendiciones realizo yo en tu vida? me dice Dios cuántas cosas, cuántas bendiciones y sigues usando y sigues creyendo que no te amo ¿cómo me amas? A, responda en este momento ¿qué le dice Dios? Vamos ahora al tercer paso de esta escalera espiritual. ¿Qué le respondo yo a Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? Señor, Muchas veces he sido incrédulo, muchas veces me he dejado llevar por el momento y he dudado de tu presencia, muchas veces Señor me he distanciado, esta mañana quiero pedirte que me perdones, que tengas piedad de mí que soy un pobre pecador, mírame con compasión señor. Ha terminado este día y he vivido muchas cosas bonitas. Cuántas bendiciones. Pero llego incrédulo muchas veces. Llego dudando de tu amor. Llego dudando de tu misericordia. Me has hecho sacerdote, Señor. Y me has colmado de bendiciones. De gracias.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 a una experiencia mística, espiritual, en un regalo de Dios. Contemplar a Dios, ver a Dios. Yo quiero invitarlo para que en este momento volvamos sobre este texto y miremos a Jesús resucitado mostrando las manos, soplando el Espíritu de Dios sobre estos discípulos. Señor, cuánto amor y cuánta misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos al quinto paso, que es la acción. Es un momento para vivenciar cómo voy a vivenciar esta palabra. ¿Cómo vivenciamos esta palabra? Porque a veces, mire, ha pasado la Semana Santa, hemos ido a retiros, hemos he vivido experiencias bonitas, tal vez alguna cosa dolorosa alguna bendición no sé, cada uno tiene su propia historia de salvación y cómo aterrizamos este mensaje cómo lo hacemos, cómo lo trae usted a su vida y, y cómo lo traigo yo a mi vida yo esta noche Señor, quiero decirte que anhelo verte que anhelo contemplarte que a veces dudo